Buen día de a amics y bienvenidos una volta más a La Represa, un programa de trellat. Como acostumem a decir, los nuestros programas siempre son muy especiales porque si usan los nuestros convidats y una semana más vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Yo soy Carles Sánchez Blasco, eh, todo el món Charlie F. Va néixer a Valencia, eh, un 23 de agosto de 1979 y soy el vocalista y cofundador de Poetas Puestos, en el meu amic Teco y bueno, toda la vida tuve una carrera solitaria como a Charlie F. en Lorendí y ahora pues desde fa dos años sin nicho, por ahí pues hemos montado este grupo de poetas puestos. Me volvemos, Carles, muchísimas gracias por la respuesta a la que de nuestro programa y hoy te deníme en formación de Luxenoper porque también ha venido tu teu Teco. Venimos a comenzar por el principio. No sé si es 2003, 2004 que tú descubriste el rap y sí. en cierta manera podría ser un comenzamiento tardío, ¿no? O sea, ¿podrías explicar un poco en yo a eh, trobarme en el rap de una manera eh, totalmente eh, no buscada. Eh, yo eh, eh, tenía mis grafiteros en el instituto y a mí me agradaba el rock. Mis amigos del instituto eran heavies. yo me recordar ahora el viña rock y tal. Y, y en esa época no se feía ni rap en el viña rock. ¿sabes? Era todo rock, eh, heavy, varón rojo, los suaves, siniestro y tal. Y yo tenía un Samix, tío, que, que, que era en grafiteros y tal, pero no escoltaba en rap, tío. Escoltaba en Iron Meat, Nirvana, tal. Entonces yo no bastindré esa explosión de, en la, toda la cara de hostia. El Samix en rap con Molaso. No, tío, va a ser de la manera, me es increíble posible. Yo andaba en una tienda de discos, tío, alquilar discos, que era cuando se debía y eso, que te los alquilabas y te los grababas en casa. No, no, no. Te vais a ver el enero y tal. Sí. Se va a posar de moda, tío, y en, y en cada esquina, en cada barrio, ni había una tienda de alquiler de CDs. Pues, tío, yo siempre sigo muy inquiet y un día, tío, pues, vais, eh, vas a morir en una estantería que de repente, pues, a rap español. No, rap. Y yo me vas a quedar loco y digo, ¿rap? Hostia, y me vas eh, a mirar, ni había un disco de Reikas de Machín, un disco de Muchos Muchachos, un colores, me recordé, uno de La Mala Rodríguez, uno que era eh, los mejores temas de rap en español, que era como un recopilatorio. Sí, ese blanco, ¿no? Con sí, sí. Negras. Y, sí. tío... Te uchure que va a ser? Hostia, ¿y esta mierda? ¿Qué será? ¿Sabes? No, no tenía ni maestro, ni, amigo, ni re... a mí, ni ¿me va a a pillar cada día? Eh, la clave de si dos días tenías que tornarlo. Pues tío, ¿va a ser un, un enganchamento? cree que va a ser una canción del mucho tío que decía con más huevos que la gallina y más, y más huevos que la cocaína y tal y va a ser como una hostia de hostia si yo hablo así con mis colegas yo soy ya hago poesía urbana yo ya escribía poesía y sabe va a ser como un enamoramiento pero no tenía ni amigs, ni maestres ni referencias tío sabe yo yo no yo estoy vinculado al rap de una manera esporádica porque si yo no era script no me era fíjate en este rollo, porque no he tingut eh, la gente que me que ha enseñado ti que me que ha dudado en volante. Yo va a ser, porque yo escribía poesía, y sinadura dura y tal, fe le muevo canciones en casa, y, y eso va a ser un descubrimiento. Y ya, a ver, el temps, tío, per short, por lo típico, tío, vas a intentar a Chet, el MVI tenía una camiseta de violadores del verso, era ML Sunix en todo el Patty, que les agradaba el rap. Van a montar un grupo, después yo vas con Eiser a Jacobo, Jacobo me va a presentar a Pepo, Pepo 24 Quilate, y a ya, Alain ya estaba. ficata hasta los tranques, grabadme la nueva primera maqueta, y en una criu, una criu es como un colectivo de raperos que, que ya, ya tenían el Seu Nome. Jacobo y 24 Quilate, ya bien tres de maquetetes en Valencia, ya hacían el Seu Bolos. Entonces, tío, va a va ser todo. Mol de presa y mira lo que te digo: vas a comenzar a rapechar en 23 años. Que el chaval comencen en, en 12 o 13 años. Sí, sí. Y yo en 23, ¿sabes? O sea, que va a ser algo, tío, esporádico totalmente. Pero la me inquietud. Y claro, la escena que tú te atorabes en ese momento no te resabore en la de ahora, pero. No, res. Eh, Valencia era en Groups Underground, el eh, CJ Discographics estaba en touch en Madrid, eh, el Moviment estaba petante, estaba en Zaragoza y en Sevilla. Valencia era una olvidada y así solo triunfaba un grupo o dos en esa época, en el 2003, que era el Phil Black, habían triunfado un poquete, habían Isid perdón, el panorama, habían cantado en festivals y tal. Y en ese momento estaba Isid, Alberto Gambino, los chicos del maíz en la primera maqueta, miedo de las colas en Valencia en el 2004. Y, y, o sea, que te estoy bien, que Valencia estaba muy dormida. ¿Sabes lo que te voy a decir? No como ahora. Ahora Valencia tiene una escena fuerte, ni a grupos de fusión que la han, han posado a Idal, que son los que se los escriben para el festival, ni a un funde de eh, grupos que están reventando. Ahora el hockey, por ejemplo, que es para mucha gente, el, el que va a trencar la ara es de Valencia. Ya no te tienes que ganar a Sevilla, Andalucía o Zaragoza a estar en, en los mejores groups grupos y en los mejores festivals de España. Ahora tres así, al costado. ¿Sabes lo que te voy a decir? Has comentando ¿no? la primera maqueta de, de los chicos, antes sí. de eso ser es el subterráneo estilo de... de 13 pasos ¿Eso sería puede ser el primer bombazo que va a tener el rap así o...? Sí, 13 pasos es el primer grupo de un récord Guinness, es el primer grupo de rap en Valencia que va a hacer que ficar 400 personas en una sala, que les van a ficar ahí en, en, el, en el pa' haberse matado de ese David Lo voy a decir siempre teco, o sea, a eso va a ser, va a toda Valencia yo, no estaba, yo nunca no estaba, porque eso te solo diciendo en el 2002 o el 2001. Pero que va a ser el primer gran concierto en Valencia de que la raperos salgan a una sala, va a ser el 13 pasos en la pared de ese matado, ¿sabes? Y después ya venían violadores y sí que te fijabas en mil personas en el 2003-2004, pero que eran en los 3 o 4 clubs, millones de España. Entonces venían a la República y estaba a petar y había mil personas, ¿no? No, ¿sabes? Es en este contexto en el que tú comiences a descubrir a de una manera y si no, un poco casual. Sí, sí y el, lo primero que publique, si no me equivoco, es Poesía Corrosiva de 2005 2004 2004 ¿no? que es una maqueta totalmente... Uh, casero Sí, casero, además vas a tener fallos de principiante que, por ejemplo, eh, eh, los DJs eh, agafen frases de altres sensibles que les agraden y les claven en, en, en, en las en les bases pero claro, les claven al tempo. Sí, sí, claro. Pues yo en poesía corrosiva no no, no, no sabía. Entonces a lo mejor es una frase de la mala Rodríguez, pero que no, no, no, va, no va en la caixa ni barré. Un desastre, tío. Despréstame. Imagina cómo podía rapechar yo, sabes, la primera maqueta. Muchos fallos, ahogaments montes frases que eran más a parar, Pero bueno, ni a dos o tres temas, ¿no? que a es eh, cuando vayas a casa mamá, me expuse en el ordenador. ¿no? Y ni había uno que era el cirujano de las letras. Y era como si yo fuera un médico, pero comparándolo con, la, con las letras... Pues sí, yo creo que se haya maquetado el oído, ¿eh? Pensaba sí. que era cultura. Entonces yo, yo la... La... No, No... O sea, la, siguiente, la pero... primera que saqué y claro les ser totalmente robaes. Le... pero además robaes de grupos españoles que tra... Que, tra... Que, tra... Que, tragui... que traía que en ese pues discos y traían en una parte en la cara B de, de instrumentales entonces todo era eh, la, la, la... el disco que sacaba el jazé el, el disco de producciones el, el la cara B de Don Macriu con... o sea, me estoy haciendo imposible ¿sabes? O sea, que, o sea, Fue una canción en la de Don Macriu chupala o sea, <risa> <risa> Se ha puesto a robar roga de americanos. Ya, ya, ya. Pero bueno, va a ser el primer paso ¿eh? No, no, voy a decir el primer paso y así estemos, ya que poca broma. De poesía corresiva, pasé a poesía urbana, que es el... tú tenías el programa. un... programa. Exacto, en Radio Mislata. Sí. Conta Conta y que también... Pues mira, lo que te he dicho, el y siempre portaba camisetas de violadores del verso y yo le iba a decir, tío... Me estoy enganchando al rap, no sé qué, nos podemos pasar CDs, tal... Y entonces, ey, puxaba la a casa, pues en una base, y es comenzando a ferie 3 tres. ya se, se gritaba, etcétera, ey, el nom. Y, tío, el problema es que él estaba estudiando y el, y el rap era muy secundario para él Y yo, te gusturé, que desde el primer momento, yo ya sabía que, que volía que fuera 100% eh, la megua vida, porque da monta andaba que vivía con yo, eh, ¿sabes? Que, entonces, cada cada semana era una fiesta, un concert, yo andaba a descubrir un Y, tío, pero ese coset del destino eh, no sé si va a ser ahí o no sé qué. Que ni había un, un hueco en una parrilla en mis lata, tío. El Divendres, que era un buen día para hacer un programa de radio. De Wittadeu de Damund, tenían contactos el de la radio seis 6 discográficos para que, que se enviámen en el O sea, me había un tío que fue ya un programa de rap de música catalana, una trae de música popera y tal, y el tío entonces me van a probar y digo, hostia, si encima voy a recibir aquí cuatro o cinco discos cada semana gratis y tal. Sí. Y lo, lo, lo, lo primero que van a hacer, van a hacer, de primeros programas en España, de, bueno, en Valencia, aparte del de y Alberto, que portaban a Groups Underground, que estaba totalmente ahí y y, y, y de la madre de es exportaban al programa. Y, y, y feían 20 minutos de entrevista Y también, aparte de los grupos famosos Porque era solo es en español El programa, pues saben solo en español eh, Pues saben Groups en grande de Valencia O sea, maquetes No solo es el disco, combinaban un, una, una maqueta, una canción de 13 pasos O una canción de Paco de Mente en Blanco O una canción de Alberto Gamino Con un, una canción de Totequín De CFDK de fe la Melodía Es una canción mítica y el título del programa De Totequín y Sota, que es pues ya urbana, solo se trata de pues ya de bueno, Así es como en saben. Eh, Digamos alguno de estos grupos que, que ha seguido tú al mejor bueno, que... Bueno, puede ser no quien no los ha descubierto, pero gente que en ese momento no era nadie y que ahora... Que yo les echaba donatuna más cuando los no conocía Motachen. Motachen pasa por el programa. Sí, ah, ah pero en esa época, Dios. Sí, sí, sí. Hostia, tío. Bueno, me costaría pensar, tío. No me gustaría sea, pensar... De estos de Cacique Criu igual, ¿no? eh, bueno, sí, yo casi, a Cacique Criu la vas, bancar eh, la, la, la, la, la vas a bancar mol La maturar ahí, sí, oye, la vas a exportar eh, Luego, al grupo de esa época... Eh, que no, tío, no, pues yo qué sé, tío. Eh, a mí la, la tenido no me recuerdo. De España sí que te diría dos o tres que, que cuando están en Escomesán, pues no van mejillas para ir eh, él tenía 37 años pero me va a enamorar de la segunda maqueta, de la, de la segunda manera de escribir y le va a apoyar, le vas a hacer, me va a hacer un temetané y tal Santi pero siempre ejemplo, el famoso ahí también, no lo conocía mucho mucha gente, pues yo estaba fuerte en boa, tenía un poco de fuerza pues van a hacer un videoclip y de repente el videoclip sin se sentir mil visitas pues yo creo que eso también le iba a ayudar un poquito y después también, pues soy soprano pero cuando se van a hacer la colaboración en mí, toda, no eran famosos, también es comenzar y hemos caído en B, pero el Hombre Viento, venían a Valencia, y tío, van a retales, y yo creo que retales es el primer tema que va Ese tema, y uno que va a grabar unos meses antes en un... en el balcón de una finca en el Hombre Viento, esos dos temas se van a apuntar para el ¿sabes? Pero bueno, igual que yo voy me también van a mí, ¿eh? O sea, que voy a decir, que yo cuando vayas a comenzar, las CQD, Jacobo, 24 Quilates, me van a donar... Tío, siempre hay algo que te tiene que espentar un poco esas... Cree que acceso a esa grabación, porque Radio Mislata supo que les guardará. O sea, Ojalá. Es... En el meu Ordenador B de, de Mamare, que el Tinka y de Pols, Tink cosas de famosa Y el MVI, Jibi le puedo preguntar, que yo, yo le amo el orden a él ¿Sabes lo que te voy a decir? Entonces, yo buscaré, yo creo que algún programa, tío, pero coño, este link que Tinder lo graba, tío, ¿sabes? Pero en esa época no existían claro. los podcast, tío. Era directo. Claro. Lo que sí que emitían es online online sí que se podía escuchar me suena ¿sabes? pero pues cada y todo eso es más. Y digamos a banda de este de este paréntesis radiofónico y de divulgación ¿tú continúas la tua trayectoria? Eh, ¿Quién crees que fue en el tu primer bombazo? ¿Quién es el momento en que tú dices, vale aquí estamos? Vale pues después de hacer maquetes en Valencia, de anar a todos los conciertos de, de, de que se fallen así, de portarme a groups a cantar así a Valencia también. Y, y, y estar siempre en el cercle de underground entonces bolos que ni había todo, siempre ni había un balón en Valencia Charlie F. estaba por ahí o ya siga montarlo ya siga echando ya siga apoyando, o sea yo me vas a convertir en una referencia a nivel underground ya ya rapechaba mejor ya ya, ya, ya la, la maqueta de, eh, ya tenía alguna maqueta más de calidad y de repente ya se, está, ya se, se me estaba escoltando ni había páginas para descargar el treváis y se me estaba escoltando en HH Groups, que era una página de descarga de, de maquetes. Me vas a posar primero en el top. Vas a traer dos, dos, dos discos y se va a posar primero en el top. Canciones de amor y droga, primero en el top. Eh, inéditos y colabos, que era como un resumen meu de Eucansons, de en, en el top. Entonces la Chen eh, corre la voz. Hostia, hay un chaval en Valencia que está sacando maquetas muy guapas, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el momento va a ser cuando me han traído todos los ojos de la mierda, que la, la gente en España ya esperaba que me sacara ese, traba, ese trabajo. Entonces creamos un poquito de hype, me, me vas a hacer la colaboración en Teco del Día de tu Boda, va vas a hacer la, la colaboración en Soprano, ¿sabes lo que te voy a decir? De, la de Retale, y, y bueno, el tema de Nada que Temer con el hombre viento, y tío, Isha maqueta va a ser Wittemes, pero va a reventar en España, me en mil descarregues y a, y, a, y a partir de ahí, tío, pues ya va a mis ir fuera. Antes, antes cantaba en Castellón, alacán Valencia, en Isamaqueta, no sé si van a hacer... 25-30, boludo, me van a criar de toda España, tío, para cantar, ¿sabes? Así, vamos a hacer un paréntesis, porque varios varias anécdotas por ahí. Una es que el Charlie F, además de ser Charlie F, uno de los espacios que en Canal no Preguntas Ante entrevistas es el fútbol. Y tú puedes decir que en la tu época de Gol Grand vas a inmortalizar un cantico que en no esa estrella Sí, sí un canción de calamaro, que perserte, ahora estoy en de, en calamaro. Ahora tengo un bife en calamaro porque está criticando al raperos y se le dan el capa el, el de box y de la tauromaquia, y bueno, hasta me es un baque la marqué de la Pero voy a decirte que cuando andaban gran les dicho, el Dijuns, nos reunían toda la, la colla de valencianistes en el baranacleto anacleto y pues preparaban tifos, eh, pa, pensaban cómo, cómo ha sido la animación este cada de semana, preparaban viaje. Yo tenía. ¿Cómo era? Cántico. Se echa eso de Guitáinz, es eh, la canción, de, Pablo, de, la canción era de Calamaro, la de Te Quiero. O Valencia yo te quiero, equipo bronco y coopero, te quiero O Valencia yo te quiero, equipo bronco y copero, te quiero, te quiero, campeón O sea, es mía, se ha un lunes, el chema lo sabe, toda la gente del programa lo sabe Que saqué yo Sí, sí, y en cara se, se canta en no cara se canta todavía. El problema es que la canta, pero bueno, ya, eh, en fin La canten en unos ya Sí, eh, exacto. Para todo el público Va, vale, bueno, eso si es uno de los paréntesis eh, Un otro de los paréntesis es que conforme anima avanzando Y ya has comenzado a decir ¿eh, alguna de las gente que te acompañado toda la vida eh, claro, la, la nómina de gente en la cual has compartido vida, y es brutal, ¿no? Que hay en, en Creo que era 2007 el disco que Traus, que es cuando está la colaboración de Pancho, ahí explicando todo lo que fue yo para venir a Maclet, claro, eso es, es parte de la vida también. Yo he sido muy sociable y la verdad es que Feta Mix, Onea Nat, he Parkat, he Edute en Navío. Y, y yo eh, estoy que en esta cultura y en esta vida un poquito para, para eso, para hacer relaciones. Y bueno, el anys de Benimaclet, ya todos los semanas coneix, no lo se mama más, van a hacer una peña ahí en Benimaclet, Mor Science de estudiar, de trabajar, nos untaben ahí en els Montaditos, Pancho y yo vamos a hacer Mola Mix. En cara el primer concierto que va a hacer en Honduras, que en había 40-50 personas, y yo le iba a decir, tú y yo acabaremos siendo muy amigos, y bueno, me van a hacer uña y carne. Después él me va a presentar a una HM maravillosa, que son los mismos amigos de Benny Maclet, que tenemos una colla que hemos dicho, solo también mola, ¿no? Y pues además con Ser Junes, somos el de esquerres, de Colectivo, la ¿vale? Terra, monta política, ¿sabes? Y también Cañita siempre está en Obre Social, ahí en el Lorta. Y pues me ha presentado una peña que ahora podría considerar que son de los No Meals tío. Una colla que ha con él casi 8 13 años, tío. Y bueno, pancho menos, pancho 15 o 6 ¿sabes? Desde 2005-2006. Y tío, estoy muy content de aquel signs del movimiento que van a crear, a Miquel Ramos también, bueno, peña, ¿sabes? Y que dure, tío, ¿sabes? Tenemos un equipo de fútbol, nano. Sí. Craig y Steam, Tim. <risa> Chugéme me crees tío. ¿Qué me, dius? <risa> ah, -me En el, el vetero, sí <risa> de 6. Do dos partidos guañas este año. no es que me sabe? <risa> a comenzar a ver. A tope. Eh, claro, cuando has dicho lo de Pancho con 40 personas, eso era la época de Sofizo. O sea, Sofizo. La auténtica prehistoria. Sofizo, machina. <risa> Estamos bien preparados, ¿eh? Vamos <risa> también son Ángeles. Hostia. Y ya que te a Teco, claro, tú también, tú también lo conoces de esa época, ¿no? La primera colaboración que fue junto, si no me equivoco, es 2000 Now. No, va a ser el 2007. Sí, 2007 en un recopilatorio de España que es día flameado de flow. No, o sea, yo al Carras al Bach conéis al 2006, al que al Bach a la batalla de gallos a Barcelona, que va a ir acompañando al Diayon. Así ah, que, no entrarem, sí tú eres quien qui organiza la primera batalla de gallos a...? Bueno, que a ser participante y vas hasta las finales españolas, a las dos primeras de, de la batalla de gallos. Y a vos vas a la, la, bueno, vas a conocer Carles allá. Y. Re, manfe, amistad, la salida Y. Escúchate mi maqueta, tal, no sé qué. Vas arriba a casa y vas a ver la portada a seva cara. Sí, sí, fallera no. Sí. yo no voy de vale, no vale machaca y seguía Y ese es el de año 2006, que hagis de Fallera. Sí, y después traí mi primera maqueta que fue a, a principios de 2007 y de la, colaboración, se la va ser una de las colaboraciones del, del, de la maqueta y desde aquel momento hemos continuado han cosas de tal y ahora puesto poetas postos. Y digamos, eh, la primera colaboración es de Carles, a un discteo y después tú le utornes a Bang en, en la canción aquella del pez que se. Al pez que se muerde la cola, creo que va a surtir a un recopilatorio también. Sí, al el... sí, flameado de droga. Sí, al flameado de aquí, ¿eh? Y después ya ja va a ser. El... Em ¿Sabes que El día de tu boda, ya, ja, creo. Correcto. Que el día de tu boda, ya ja es una cosa que hay que analizar. <laughs> sí. Porque que de hecho el día de tu boda es el germen de los poetas puestos. Es decir, ahí tiene sí, sí. un bot el día de tu boda, pero te que pues, con un salón en 2012. O absolutamente, ya me contarás cómo Nice y se cansó. O en un millón de visitas, creo que es. Sí, sí, bueno, y la feta de Spotify un medio, me sí, bueno, es Un millón de mitz, no sé. Sí, nos va a ser un bombazo y, y la habilidad es que va a surgir bastante pim-pam porque no teníamos la instrumental, hasta el día anterior. Que vamos a estudiar. El Zulis, ¿era verdad, Carles? El Zulis, sí, de Huevos Chicos. Sí, el, el grupo de Huevos Chicos también. Y nos va a enseñar a Sanplech simplemente al completo y, y sí sí para adelante al día siguiente nos va a pasar la, la instrumental y luego van a hacer el martes día la, al menos yo la letra aquí que martes día y las veces me han recordado que a tour en bus desde, desde la estación de buses de Valencia que es súper deprimente y Bach a, a todo el una total viaje escuchando la canción en bucle y ya a veure ahora es, que que, que, que había una tecla base. cómo nace no la idea de ferir esa canción Decidió juntarse? A ver, yo creo que Carlos no se recuerda más, pero ya eh, había un poema de ahí que tenía la frase de Me casaré sí. el ya de tu exacto. tenía una frase que era muy semblante a, a, a la frase final de, de la canción. Ya, pues a partir de aquí, vamos más vam surtida que esta idea. Y bueno, es que no van a pasar más, ni va a ser una estrategia el de... Vamos a a crear un gira ser el momento que que can que naysh de intra para que carles también tenía un par de historias personales que transmitía de eso y además bueno va a surtir va va va más harta vaya claro el momento acababa de decir carles que yo creo mira diu diu stein cuando fue la canción en polis la na, na, na, nana diu que cuando entró los tres primeros acordes ya sabía que nada va a ser un bombazo y eso pues yo creo que cuando iban de ir a zuliz lo que volían hacer y yo tenía en, la, en, la, en el cap, que todo el Totelmon tenía una chicona de Chobe, pero que al final esa chicona se enamoraba no de ta vida. O sea, ¿quién ha chent por decir que ha estado en la primera chica que ha estado? Pues poca gente, cada día uno. Entonces yo creo que Totelmon tenéis el, el amor juvenil del 16-15, años, años, que se preste con ellos, la vida cambia. 12 con 12 con Y cuando iban a mirar a y lo que bolían, ni me va a pasar... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, el sample nos va a mirar... Tengo yo y van directo. esto sí, y, y, y yo sabía desde el primer momento, pero no, no sabía ese nivel de, de un millón en YouTube, dos millones en el Spotify. Bueno y, y gracias a ese tema el día tuvo a dos en que la replegada el seco que te casi 30.000 visitas ya. Cuando hay que acá ha quedado como un clásico Sí. sí hip hop. Nos no sé, escribías no vi en Mexit y en Ya no estoy con esa chica. Me, me, ya no estoy con esa chica, pero viví los mejores momentos con esa canción. Amor lo que te voy a decir o sea gente de México te voy a después te voy a expres México bueno y Mose y Mosepseis hará muy rica una búsqueda que, que saber cada a qué este temas ha marcado ya ves es como un rica también para nosotras no de saber entonces pues, que entonces pues, que también una canción que probablemente es una de las más ricas agudas de los y que ha la escuela en cierta manera exacto y esa canción Nays digamos era un poco el preludio de Todos los Ojos eran mierda. La sí. La... O sea, la... Era un, un, un, un, un, un tema eh. de Todos los Ojos lloran mierda. O sea, estaba bien de la maqueta de Todos los Ojos lloran mierda. Ahora que este M en Todos los Ojos lloran mierda, hice es el primer disco en el Loren, si no me equivoqué. Pero hemos de remontar al... Um, al de la naranja mecánica, que es Juan Conés, es el Loren. Y ahí se produce un maravilloso matrimonio. Sí, la naranja mecánica fue una recopilación de Loren que quiso juntar a todos los grupos Andrés de Valencia. ¿Vale? Y, y nada, junto a 20 grupos, cada uno de su padre y de su madre, va a juntar a Being Groups y de todos los Groups la química la va a tender en mí. O sea, va a ser un flechazo, eh, el, el simpetus que yo tenía, ya había par, oh, escotar para de mí, claro, con la de que era Loren, el productor de 13 Pasos, ¿sabes? Y tío, va a ser un flechazo, va a salir a grabar una canción A, el, el Steel combinábamos a mí, ¿sabes? Combinábamos muchísimo a mí. Y, y al final, tío, pues mira, después de matar el disc case, yo le iba a apoyar en todo, van, van a hacer eh, un par de temas, dos, tres, mes, cuatro temas, y tío, al final van a decir, a a matar una maqueta chungos tío, y ya en el éxito de la maqueta chumos, que van a hacer 25 30 bolos, nos van, van, eh, van a montar el grupo, y el grupo ya era Charlie F y Lorendí, desde el principio ya era Charlie F y Loren D, ¿sabes? que de fet, a Charlie a, a Loren cuando la entrevistaremos o sea la Teo Cancro creo que es la prim, la primera del disc, ni a una intro pero la, sí, la segunda es la y y lo, lo mejor de todo es que seguramente seré las dos personas más diferentes en el mundo del rap. Sí, sí, bueno, la sí, sí. yo o soy sea. yo yo un, un, un drogata hiperactivo que me tenía que agafar el Loren, tenía que pintarle a el noche del Matías por mí ¿Dónde está charly Estaba lo mejor en una casa ahí y tal y, y ahí Y él es un tío me de familia, tranquilo, casi más eh, ¿sabes lo que te voy a decir? sosegado con dos filles Era tu padre, ¿eh? Sí, sí, es, ha sido un poquito de tío crees que para eso va a funcionar el grupo Witanis, ¿sabes? ¿eh? Witanis, que se dio por donde. Y, y ese o show sea, es que el nombre era Charlie F. y Lorendi, eran los dos. Y, y bueno, no, parlen de... Así, ¿quién sería el disco lo mejor que tú crees que pegó el bombazo? Pon el de... El de eh, con, hombre, con el, con el mártir ya reventamos. Ya, el mártir va después. Eh... Puede todos los ojos yo la mierda, que ya la gente estaba... Increíble llamándonos a todos los festivales, tal, de repente boa nos hace una oferta que quiere que saquemos un disco, estamos sonando un, en la radio, vamos a eh, a los mejores programas de radio de España, vamos a, a Madrid a Francia, Radio España, salimos en Apunt, bueno, en Canal bueno, no, Apunta, no, en los en Canal Apunta. Todo Tío, todo el mundo volía en ese momento. Mm. Eh, en el festador en el Festiver, dos dos, dos bueno, imagínate que iba a invitar a un concerto a Tecofa 4-Sinkance y había casi 2.500 personas, tío, ahí sí, en, el, fe, hoy, en, el eh. festa, en el festador. Tío, nada vuelve la, la historia, tío. En el mártir ya va a ser explosión. Eso es 4-Sinkance, tío, ya te digo yo que cuando estás adult, todo el mundo se han recordado de ti, todo el mundo por saber de ti, todo el mundo te comparte las cosas. Y cuando baices un poquet, ya, tío, la peña, la peña se olvida, tío, sabes, y seis china, tío. La música es una noria que pucha baisa, pucha baisa. Del Mártir, creo que recordar, en... creo que vas comentar que Del Mártir había habido alguna polémica. Con El Mártir polémicas, es... bueno, el tema de la reina, un poquete. de la reina. El tema de la reina es una, pues, un problema de adicción, tío, ¿sabes? Reflexat. Y, y la chen que me seguía a mí del underground se, se pensaba que yo, por fichar en un, en un serie de discográfico, va a cambiar la mejor manera de tal, como que me había venido un poquete, ¿no? Pero claro, van a pasar, tío, de, de vídeos los que tenían mil, mil visitas a vídeos que tenían mis millos de visitas. Los otros años que van a estar en Boa. Entonces, tío, la gente que entenderé que si vos prosperar tienes que... Entonces, cuando vas esa pedra de un tío hablando de la subadicción, la gente bueno, va a decir, hostia, este nos ha cortado un duro, ¿sabes? O sea, entonces y vas a cambiarles tornas, ¿sabes? a la polémica. La vas a tornar de, de tornada. Sí, sí. a lo que te voy a decir? Sí. Va a diferente. Patadeta y el está así. Patadeta. ¿Y eh, por qué finaliza la relación, Boa? Uf, bueno, esto esta muy larga, pero eh, eres muy... Muatros eh, no, no sabían de números, solo sabían de cantar y ya está, ¿no? Y cuando van a firmar el contrato, tío, pues evidentemente no de cláusulas te la suda todo. Y, y aún había una cláusula por la cual Muatros tenían que hacer de del de, de, de videoclip, musical, ¿vale? Entonces, van a hacer tres videoclips musicales, que nos van a costar una, una leña Entonces, tío, cuando van a hacer contes, tío, eh, Boa también te, te cobramos pluses por la fabricación de CDs y tal. Entonces, tío, esos 50-50 que, que, que le pro, proporcionan a los grupos cuando en el primer disco que ya no eran 50-50, porque claro, van a morir, tío, en contest que nos van a gastar una leña en vídeos y, y van a pagar la parte profesional de la fabricación de CDs, y en cara a que este van pagan cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses y ese 50, 50 se había transformado en un 70 30, tío. Entonces ya estáendoramos contes de que de que Estaban trabajando como como animales en 30 40 bolos a la in, pero realmente tío, nuestro producto eh, no estaba entre en lo que tenía que traure, tío, ¿sabes? Entonces me vas a entrar una pataleta, ya tenía el segundo disfirmat, van la casa de Santiago porque tenía mis millones de visitas y de repente le a decir yo al al debo al Manolo Pena Voy a sacar un, un trabajo cortito de cinco temas o seis para mis fans, pero no lo voy a editar por boa, porque va a ser algo como una maqueta para que... Y, y él se enfadó, yo me enfadé, no lo vimos claro, tío, y rescindimos, tío, ya está, ¿sabes? Y creo, creo que nunca me lo han... Creo que me van a perdonar, porque al Sign le iba a decir... Si Bolí entra ahora el, el tema que más en y con el ban exiliar de España, me vas a hacer un tema criticando todo lo que va a pasar. Y le vas a decir si, si el Bolí, porque era un tema, tío, que eh, eh, tragué Perboa, per eh, les contarían en México, en Totemón, se harían un de que eh, eh, volvieron a encarcelar a un rapero por el cebolletes y tal. Y me van a decir que no, tío. Me van a decir que no, no, no, no estamos buscando eso ahora, tal. ¿sabes? Está claro que me la tenían guardada, ¿sabes? En fin. Después todo el mon en Baltonic, pobre el ley de expresión, no sé qué, pero en el momento que te necesitaba para traer una, una canción, ¿sabes lo que te voy a decir? Valtonic, tú claro, lo conocerás porque Lorena era quien también le Sí, no, no, pero pas... yo conecté antes, de Sainz. Yo, yo Baltonic y Hassel tenemos una relación de amistad. Yo a mí dejas el 15 años, he venido a mí me gusta hacer baliza, en mi casa, eh, le montar con serli le montas giras de poesía. Y después yo he ido a Nata Mallorca a cantar, Maduro Baltoni, en fin, una relación muy bonica. Ahora, te tenemos un grupo de WhatsApp que es Mallorca, que es el Baltoni, que es el Valle, que es el corista del, del Baltoni, y yo y el Loren. Y, o sea, el Baltoni que es amigacho, ¿sabes? Hola, Mick. Y, se y he ido a Nata Borelo, ¿eh? Allí, a, ah, a Bruselas. A Bruselas. ¿Cómo se conoce? ¿Bolos random en la época creativa tengo te voy a que a todos los bolos? O... ¿En Madrid? Sí eh, Pues creo que per Hassel. Algún bolo que vas a hacer John Jay da o algo ahí Xina va a vendre ahí eh? Y después hemos va a durar a Mallorca y me van a quedar todos los días de casa O sea, y después ya... Pues Whatsapp, tío, siempre animamos, siempre apoyamos eh, En fait, Chemes un tema en catalá también Si en el Si sí, Alguna vez que hayan hasta Barcelona y estaba ahí, estaba la pena ahí Tío, pues, por lo que siempre, tío, la moguda y ya te vas a mí y ya intentes Borel, pero claro, ahora ya nata a Borelo en Hassel, antes de que Hassel entrara en el talego, vas a ganar a Borelo y van a pasar ahí 4 días allí, un festival antifascista y tal, pero que a saber, yo voy por tornar a Borelo, tío, pero claro, es que ahí no tornará, no tornará, en ahí no tornará, otra cosa mala, ¿no? Pero una chorrada auténtica. Sí, sí, una canción que le iban a encomanar Podemos, la va a escribir en Seche la va a pechar en Dewey, y dice canción canso... A un la que había y también en algún concierto ha algún comentario típico pues entonces tú tres que ya en buscando la guardia civil no sé qué pues meten un se meten un civil y va a y lo que le pasa a lasjasel jasel no entra por un solo escarre sino que le han imputado tres o cuatro tío ¿sabes? la mitad mentira tonterías de que va a pintar una sede del pp farsa farsa ¿sabes? Y la del Baltonic es ridículo porque la frase de la canción. Que se ha demostrado que el rey sí, sí, sí. tenía putes y amantes Y no de todo, ¿sabes? Nada, Entonces, ¿qué no me dona. De no Esta demostrar, tío, o sea. Hay canciones más jodidas, que mete más caña que esa en concreto, ¿sabes? Sí, no, sí. no tiene sentido. Parden de Boa, o sea, el. el de Dioses y Monstruos y es autopublicado nunca es BOA. No, ahí ya es autodedad. ¿Y sería el último que traes en Loren o ahí es el primer español hasta Loren? No, el de, el de Futuro Perfecto, <coughs> Pugdir, que en cara. Eh, eh, las bases no son de Loren. De Loren solo tenía dos bases, pero está todo grabado en, en, en el estudio de Loren. Entonces podría decir, como digo en el tema de este último, que ha mi mi trayectoria: un viaje a México y dos discos más de entre las tripas. Van Traure, Dioses y Monstruos, en Loren. 100%. y después futuro perfecto que ya era yo despegarme un poco de loren porque loren ya andaba en la tesa ya no podía vindre a Perlata españa y tal y cual pero eh, evidentemente yo la grabación está afectada y la masterización está afectada por loren entonces puedo considerarse el último disco que vas a frenar y, y si sí que tenía dos bases de loren y le demás bases pues vas a intentar hacer un mezcladillo ¿sabes? de productores que me agradaban de españa vas a comprar bases vas a comprar ritmes que no, no había no había hecho más. eso de que a un productor oye me vendes un beat pero tenía Pro fuerza para hacerlo y ampliar todo su 4 bits, comprados y bueno. se apetía, tío, ¿sabes? Creo que es una, un Molbondi futuro perfecto, yo cuando lo escuché y creo que es el, el, sal, el saltet perfecto entre dioses y monstruos. O es sea, la evolución que dios No pierde la esencia, pero coño, hay una evolución aquí, ¿sabes? Y eso va a sonar muy mal, pero a partir de ahí comienza a ser el teu sí. <risa> Hostia, qué guay, tío. <risa> sí. Bueno, sí. Muy bien. Es, es lo que pasó. <risa> Porque de fe que eh, los poetas puestos nice como de sarcos, sí. ¿no? de... Bueno, de clive. a Bueno, declive. Ahora, ni hay que ser un poquito autocrítico y ni hay que ser un poquito también El problema, tío, es que el COVID, ni hay grupos que el van a aguantar B, pero grupos con yo, a 40 años, que se material para Traure, ¿sabes? Y sin ser una fuerza ni un seller discográfico, y sin ser Loren, que era el nuevo bastión. Eh, pues de repente yo eh, anterior va a cantar en el Festardor y festiver va a cantar en el viña rock va a a México hacer cuatro canciones y de repente me van a llevar la, el conte de, de Instagram me van a hackear en 8000 seguidores entonces era como es comenzar de cero tío 10.000, 10.000 ya. sí sí y tío pues sí la verdad es que pff, ese año de Covid va a ser normal. Eh, Sense Bolo, Sense ningún que más, pues va a entornar del Covid? Pues prácticamente, tío, pues todo lo que había guañado estos años Entonces va a ser el momento de juntarme ante tío, ¿sabes? Sí. Ver, eh. Para subir el fracaso. Tiro de mi amigo o el tiro de mí, un siniestro total, ¿sabes? Lo de Mexico, eso el... on... sería septiembre-octubre del Daneu. Sí. Y man recorde, porque no sé si te han recordes tú que me vas a en el aeropuerto. Estaba yo, me enanaba a Belgrado. Yo anaba, en la sede así, sí, a Nava, ¿sería el lesado del Matío Orgoicina? Sí, muy pronto. Vestí de persona, en plan, en el, casi en traje y tal, en la moza maleta que llegué en medio de sol y me daba, ¡Yeah, fuck! Y tú a este en la energía que te siempre con su gorra que cruz de Dios, joder, Charlie. Y, y claro, ya me la siempre que me la contaras, o Si sea, era un colega que te había criticado porque tal, sí. y la a la ventana a, para A que mí, amores, el, el, el día te de te tu boda, batindre ya te digo, un millón de visites. Sí. Y 400.000 eran mexicans en los comentarios. Entonces, o sea, que va... Pero que ahí el rap español se escolta mol eh, muchísimo Ahí va un rapero español y, y, y peta. Mm -hmm. Total, que ni había mol mexica. Entonces, de la. Y, y de monte este cabrón, les batallé de galles. Va, va, va a hacer escola, va, va a ser pro va a ganar algún título y tal. Y de México ahí es tornaba bochos. Entonces, tengo cuando vas a sacar? Chingón, tal. Pues tío, resulta que ni había un, un rapero muy con de México que es de lírica inversa. Pues que era molfanostre. Y tío, me, me va a contactar una vegada, Charlie, soy lírica inversa, esto es lo que hago, me gustaría hacerme un tema con usted, tal. Va, nos va a hacer el tema, va a funcionar de puta madre, y tío, de repente un día me querida tío, y me dijo, tengo mano para traeros al Festival Cervantino, es un festival internacional de rap, siempre me traigo grupos de España, tal. Y tío, va a manar y de un bolo, va man... o sea, va, va, va a conseguirme cuatro bolos, eh, en la estancia de 10 Lo que pasa es que la semana antes me van a fotrear el Instagram. Entonces yo voy a intentar conectar en páginas de México y me llevarán el 10 dólares, tío, para, para, para, para la promoción. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer? Un grito desesperado SOS va a pasar en, en Twitter. He comido sopas con muchos de vosotros, sabéis que nunca os pido sí. favores, pero por favor me ha pasado esto, me han robado la me hackeado la cuenta. Tenemos los cuatro bolos, dos son a libre, pero otros dos son en sala. Si me podéis compartir, también me vas a compartir, toda la chen, el Gato igual, Juan y nada... La chen se va a apiadar un poco de mí y se va a morir un poco, tío, ¿sabes? Dando penita, eso siempre funciona, ¿no? eh. Vale, y ahora tenemos ese momento, digamos, post pandemia, eh, que este es un poco... Uh, la noria, ¿no? La noria está acá abajo. Eh. Y ¿cómo coñones acabé vosotros dos? Que obviamente vos conocéis de toda que la, que la contaste, vida. Que conteste el teco que ya... Que, que conteste el techo. <ríe> Doncs res, no, no vamos tener la idea de hacer la segunda parte del día de tu boda, que va sortir abans de la pandemia y bueno teníamos pandemia a molda temps juntarnos y fue un proyecto juntos que ha centrado bien que al moment probablemente a que si gusta después de el día de tu boda pero yo aquí en moment estaba en una banda de rock era de doble fila y no volía tornar a hacer rap y no sé no estaba a quietas ganas que necesitan para comenzar un su ¿no? Y el Charlie estaba en Loren. Y al Charlie que... estaba en Lore, Pero bueno, sí, van parlada a fe, yo que sé, un, un máximo, un EP, sin cansón, soy sí. Que creo que seguramente en aquel momento habéis funcionado. volver pero bueno, no, no, no va a surtir. Y después nos van a tener la idea de el hacer día de tu bada 2. Y podía verificar Charlie, F y Teco, pero van Bulían fue una banda. que así es una mica Mix la rock. Que es al que siempre hemos cula al Carlos y yo y y rap que es el que en el seno la mayor parte de nuestra la, la vida Entonces, bueno va a qué este tema la idea de hacer un disco una banda batería guitarra bass y todo eso pero claro eh, la pandemia donde os pues, va, es va quedar y a quedar si una amiga está standby y va a haciendo alguna instrumental unas otras canciones los van fe a casa para que vayas pasar la, la pandemia a Kiko Evia, que es el guitarrista de, de Poetas Puestos y real no se van traer ahora el disco del club que a nosotros otras la verdad es que quien se encanta pero sí que es cerca que, es, que no era el disc que teníamos a, a nuestra mente no y a la el EP de la ciudad que también estén muy contentos con con Macadat que es este sí de lo he yo, y a una base también de, de ¡Hostia! ¿Cómo se llamaba? Carles? Ahora se me ha pirado. Dalasio. Perdón. Y y re. Uh, ahora ya está en también al al Sawen LP. Mira que ha de todo el Pero ya el Sawen sí que ha intención es peruano. Anto una banda y hacer el disco a también desde desde un principio vaya. ¿Qué eh, pues... si me dijisteis ya ya al tenin qué es? Es tío. Ser un logo, una esencia montar una banda, dar para camón, tengo un trabajo, dos trabajos seré lo que seré pero el proyecto ya está en marcha tío Hemos sentado las bases y ahora nos toca acabar la de, de definir el proyecto que, que ya lo teníamos en mente y ya sabemos en quina dirección vale ir Y vos así ha dicho las preguntas, la primera, que ya has dibujado un poco la respuesta rap en guitarra en principio no es allo, la primera cosa que no? eso es esta combinación me sentía de que obviamente les va a influencers pueden ser más rockers mm. que no la mayoría de gente de la escena. ¿En qué momento llegó a ser el que voló a hacer y voló a hacer así? Bueno, es que desde un principio, lo van con Sebastián, de, de hacer una banda de rock, pero ella y yo, rapas, normalmente... Al que se fet molt en España es con, yo qué sé, con Semsis, se Juntan a músicos eh, acaba... Los mejores que se acaban adaptando los a los el 6 que no al contrario, y entonces volvíamos hacer esto, que era una miqueta al que ya ja lo amb la doble fila en un principio, después sí que ya ja me em tiré más a cantar y eso, pero el primer disco de la doble fila, por ejemplo, era la mitad de temas hasta rebajados, pero es... era un son diferente, porque era esto, yo me adaptaba a los músicos y i, i no al contrario, no? y I... ahora a... bueno ya ja han comenzado a ya tenemos una canción del que será el próximo LP y tal. Y, y sí que has notado una maqueta mesa al cambio. Que yo creo que aquí TP este también es nota porque las bases que he hecho yo son todas a mi guitarras y el show. Pero has quedado aquí esta paseta mesa de grabar. Bueno, que es un mes organico y grabas una batera real, un bass eh, real, que no sigue un MIDI, que es molt también. Y, y bueno, no más maqueta de dirección. Poetas puestos en el Nom Nice precisamente el día de tu boda. Ah, exacto. Hombre, yo creo que es el Nom... Nombre... Es un naming, una amiga rescat, ¿no? Pero has <laughs> pegado pega bastante. Sí, sí. Eh, Defendía una frase, bueno, una frase de Algu, que sospite que será el vuestro Manager, que la cita a a Charlie. Y que día que era en plan de si la gente con el de verdad sabría que eres, o sea. Peor de lo, de la, de lo que se habla, mucho peor. Sí, sí. Sí, sí. Yo, sí, sí. yo a veces digo a la gente: Claro, es que la peña se piensa que el Charlie está loco. Y cuando lo conocen, pues se dan claro. cuenta que, que es fe, que estaba, estaba loco de, de lo que habla sí, Así que. Y... Yo creo que nos comió el personaje hace años, ¿eh, Carles? A los dos, sí. también pero carles desde tu punto de vista o sea de conforme vas libre tú ¿cómo, cómo nace el grupo o si sea, en qué momento prefieres play tu ateco te crias ateco sí después de haber pasado la oportunidad de montar un grupo después del día de tu boda eh, yo siempre que fui a un trebaí una maqueta o un disco siempre el escribía eh, él fue muy buena colaboración Después va a chanar a Barcelona a cantar... ¿Cómo es el festival este de Barcelona? El hipnotic. el hipnotic que era muy conegut y tal Me lo va a exportar y ese día ya, en vez de hacernos un tema, me van a hacer con dos o tres, tío O sea, que ya era sí. algo, algo mes. Lo que hicimos un par de bolos Sí, hombre, ¿no? un, un, van a hacer un par de bolos chuns ese he wey canso, solos, me wey canso, les canso chunz, Van a hacer una chileta ahí per Barcelona, van a hacer Girona, Barcelona, tal, o Tarragona, tal Entonces ya era algo mes que colaborar y ya está Ya no la que en fetele un, un palatre que, que en la manera de rapechar, que nos en masa y entonces ya, eh, yo creo que, sincer, bueno, sinceramente no, eh, que ahí va a dejar Barcelona en la doble fila y se proyecten, los music también se van a dar a tres proyectos, se, se van a cambiar de ciudad y tal y parecía que lo, lo de ella estaba un poquito estancado eh, también, ¿sabes? Entonces ya directamente van a decir, yo creo que es el momento, tío y no sé por qué, eh, siempre lo hablaban pero no lo, lo, lo plasmaban pero, eh, tío, el día de tu boda 2, qué decir, tío, que sí que es este momento. que ahora? ¿Qué tal? Yo, yo no, sé. no recuerdo cómo salió. ¡Ah, sí! Creo que va a ser porque eh, yo vas por en el nueva una iglesia abandonada y vas a decir, tío, eh, van a perder el Bark del día de tu boda 1 de haber puchar a Isaola, habermos montado un grupo y a saber dónde estaría ahora. Pero lo que no han perdido es la bola del videoclip. Porque no van a hacer videoclip al tema, entonces, ¿eh, en cara pueden hacer un videoclip en unos tíos que se casen, tal. Y tío, Ubán Bore y Damuntes, que en esa época yo estaba negociando en una promotora. ¿Qué promotora nos, nos sacó el videoclip? Maldito, Maldito Records. Sí, claro. claro. Estaba negociando yo en Maldito, y va a ser Totum, Venga, lo sacamos por aquí y tal. Y van a decir, hostia, Maldito es conocido en Valencia, tiene fuerza, tal. Y tío, que sí, que esta vez sí, que esta vez sí. Y fue un poquito como lo de Zoro, de Pancho, que va a traer lo vestido, y el tema va a reventar, pues moatros. Eh, eh, va a entrar el tema este y, y a Bambore que va a funcionar y van a decir pues le de 10 canciones ¿sabes? que si el tema de los millones no quiera funcionar era la puerta eh, no estamos tan mal ¿sabes si, si este tema funciona pacamón y si no funciona porque es que este es el tema que tiene que funcionar Fed que te puedo decir ¿eh? que es el, es el tema en Spotify y tal es agáfate el reprise en cara del de la, de la primera, ¿sabes lo que te voy a decir? El primer disco que el trago es maldito, sí, y este ya es autoeditado, ¿no? Sí, van a ver ahora que al final una discográfica no es con para de vancho o 15, y claro, no va a haber promoción para no simplemente. Que al final es que es que un 50% de las canciones para no hacer absolutamente real. Sí, eh, el, el culo del Fica un tweet en un año y es la promoción que, que hace. Ya vos, claro, eh, es, nos va miqueta, eh, no a darse a ver una bicicleta, porque nos paramos, eso. Nos paramos una miqueta también de, de soporte para la discográfica y no vas a ir sí, ya vos, bueno, van para la Mills y finalmente. Lamentablemente, eh, estoy, tengo una fama, tío, yo en la música de, de, de que. Charlie, ¿sabes lo que te voy a decir? Entre, entre, el, entre el cercles cercle de los promotores de concerts y mogudes. Y, y me ha dicho Loren toda la vida que eso ya no me va a llevar. Pero cosas que he hecho en el primer signs porque yo soy una persona muy transparente y tengo que decirte lo que no me agrada tu DIC. Y también porque he donado muchos, muchos bugs. Y, y está en Morty Promotores, está en María Rock, está en en el maldito Records, está en promotores que en Boa, en, en en Boa eh, y Chen que te prometís el, el, el oro y el moro, después te dice tal, y, y también en festivals, eh, pues lo que te di, tío, pues Calo el meu corista, el Pepe, un día me va a gastar una botella, la tía del festival se va a rayar, tal, vamos a tirar el festival. Entonces, eh, después un día también, vamos a no a contratar en Baltoni, pero Baltoni va a tener que exiliarse y, el tío, y después el tío del festival me decía que no me podía contratar a mí, porque es que no, no tenía las canciones en Valencia y le iba a decir, pues si tengo cuito, no canciones en valenciana no, no. Si tú me contractes, yo me apañé, me o 400 canciones en Valencia, me puc apañar, eh, pero... Entonces, diles cosas claras, ¿eh? soy un tío que se, me, que se fica en barús soy un tío que... que entonces, al final, tío, cuando eres ahí sin hacer la vida, te les gusto, te y te Yo tengo esa, esa fama, tío. O sea, te puedo decir, me dir, como dice Loren, ¿tú sabes por qué no van a tardar de guita en se en el viñar, ¿no? Me vas a decir, un tío, eh. Fáinz, a Loren, a mí, que estaba en estaba Había un tío en Valencia que este no lo quiero llevar, hasta el final el de María Rock por cojones nos metió porque iban lo de Soso Faguirre y tal, y, y te, te van a, va Soso Aguirre y te meto a Charlie F y le iban a comentar, no sé si va a ser la Dice: en Boa os tenían, en el Viñarrock no ibais porque había un tío que os tenía crucificado, ¿sabes? que dice, este, este tío no lo voy a traer nunca aquí ¿sabes? y pues, pues mira, historias, y si te falla la creo, te la creo, tío, ¿sabes? ¿Sabe? La mano negra Exacte. Eh, la verdad, Charlie, es que estaría en escuchando con tanta anécdota este ¡Cuánto batallitas! Pues, tiene para aburrir, ¿eh? Sí. De hecho, la época de Ben Macleod llegaron a la Embassy rápidamente y, y, y, y hablamos de las tres épocas, ¿no? Lo de poetas puestos pueden decir que es autodescriptivo, auto ¿no? Sí. Después de todas estas anécdotas, de todas estas historias que me contate, así que en un momento un poco trauré, Charlie King sería el, la conclusión de la Tegua Vida. O sea, ¿cómo, cómo definirías tú total que es Fed estos años? Yo creo que soy una persona, tío, que en un momento nada eh, va a avisar la poesía, por la música. Y ahora estoy tornando a, a tocar la guitarra y a hacer poemas y, y estoy ya a otra al pequeño garito y a la esencia de Charlie F., de, de los primeros jams que hice yo en seches de times ahí en el asesino y en el besabi mucho en el cedro. Eh, he sido una persona que ha intenta, hacer amigos, eh, a mí, aportar mi graneta de arena. Creo que y eh, disease post en la cultura popular valenciana sobre todo en el underground de valencia la chen creo que, que soy una persona que a lo mejor tiene cosas que contar y que también pues eh, la lírica pues a nivel líric siempre la chen me ha valorado pro y yo estos últimos ultimate tío sinceramente lo que voy es divertirme eh, continuar puchando al escenario de una manera digna, tío. ¿sabes? No voy a carastrarme. El día que haga un concert y ni a versiones me, me dishalé la música, tío. Y, y, y disfrutar esto, en teco, tío. Y ahora matéis lo que Endit es una roleta que va y pucha, va y pucha. Pues ahora estén puchando. me sale de cero, estén muy el mejor que fado Sainz, ¿sabes? Ahora por lo menos ya, est ya estén puchando poqueta a poqueta, poqueta a poqueta. Y a ver lo que dura, tío, ¿sabes? Y eso... Y ahora que te te Pensa. Sí, no, yo creo que ahora estamos en un momento... Sí, sigui, solucionan pero a navegadas, porque al rollo es que portamos una trayectoria muy larga y sí que me tingut gustar algunos puntos de, de una miqueta más de éxito o de Camadiática, si Woodmull Raguna Wood, ya vos... Claro, las cosas una miqueta doncs no está a qué nivel, pero bueno. Uh, es una cara de fondo la, la música, así o sigui que anda a seguir, los dos estén muy contentos para que es, crean que estén en las mejores canciones que en o sea sigui que aquí te el camino.